de la mañana con 38 minutos. Amigos y amigas, el precio del barril de petróleo sigue subiendo a propósito de las tensiones que existe entre Rusia y Ucrania, pero tener un precio alto de petróleo parecería ser causa impacto en las finanzas del Estado y también el consumidor. Entendemos que el fisco deberá destinar más recursos para cubrir el subsidio de las gasolinas extra, país mm. diésel, el gas licuado. Y los consumidores de gasolina super, por ejemplo, también deben destinar un presupuesto mayor para llenar el tanque de sus vehículos. ¿Qué implica todo esto? Vamos a analizarlo con nuestros invitados, el economista Walter Spurrier, director de análisis semanal, y nos acompaña el economista Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. Economista Spurrier. ¿Qué significa un precio alto de petróleo? El petróleo ecuatoriano se ubicó en un poco más de 81 dólares, que esto obviamente dista del propuesto en la en la proforma presupuestaria, la consideración de alrededor de 59 dólares. Entran más recursos y se gastan más economistas. Purrier, bienvenido, buen día. Eh, eh, gracias, buen día Carmen, eh, Andrés, eh, Osvaldo. Eh, lo pri principal que es esperar que haga este gobierno con, con los nuevos ingresos de petróleo, porque vamos a aumentar de una manera importante los, los ingresos de petróleo presente año en relación con lo que se había presupuestado. Eh, va a ser que va a requerir menos endeudamiento externo o sea, no, yo no creo que el gobierno vaya a gastar más eh, no, no, no estar seguro, pero esencialmente estaba previsto eh, eh, anteriormente el ministro de finanzas hablaba que iba a, a se consideraba hacer una nueva colocación de bonos en el mercado internacional que a pesar que está bajando el riesgo país y la colocación de bonos pues iba a ser costosa no, no iba a costar empecé yo 8, 9, 10% de interés sobre esos bonos pero eh, ahora más bien lo, ha declarado que eh, no habría nuevo endeudamiento. O sea que eh, eh, eso va a ayudar al perfil de la deuda externa ecuatoriana, porque mientras que otros países están teniendo dificultades económicas eh, por varios motivos de los problemas de la economía mundial, el Ecuador va a decir, no, yo, estoy, yo puedo manejar mis finanzas públicas y no necesito más crédito externo. Y eso nos va a tender a bajar el riesgo país y dar una mejor perspectiva del Ecuador para los inversionistas internacionales. Entonces, ese, ese va a ser el principal objetivo. Cierto es que aumenta el subsidio a los combustibles, y, pero en términos netos eh, es un beneficio beneficioso al Estado porque exporta más crudo de lo que importa el combustible. Entonces, el beneficio neto es importante. Y en efecto, pero los consumidores de gasolina de buena calidad, eh, ahora les está gustando mucho más la gasolina. Hay incluso un reciente comunicado de Aere al presidente Lazo diciendo que no se han cumplido sus planes que propuso a asumir el gobierno y en cuanto a dar a los ecuatorianos una gasolina de calidad, que es en parte pues lo que nos tocaría a los ecuatorianos esperar con el aumento del precio de los combustibles que nos den una, una gasolina de por calidad y, y le han pedido pues que cumpla con eso, que al menos que en ese aspecto. Si va a tener la mejor situación económica, que importe de gasolina de mejor calidad y algo que no contamine tanto. Así es. Economista Erazo, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo se está comportando el, el mercado de las gasolinas? En el caso de la super, entendemos que eh, el precio ha llegado a niveles récords. ¿Qué pasa con el consumidor? ¿Cuál ha sido la reacción frente a este tema, economista? Bienvenido, buen día. nada Carmen. Andrés, qué gusto saludarles y a través suyo a toda su distinguida audiencia. Un saludo especial al Economista Espuria. Sí, en realidad, eh, primero estamos nosotros, hoy día amanecimos con un WTI de 86 dólares. O sea, ya estamos con un WTI de 86, ya sigue subiendo, ¿no es cierto? Las, las expectativas de los de los precios. <coughs> eh, perdón, eh, eh, 96 dólares. Eh, Corrijo lo dicho. En realidad, eh, y esto significa de que primero eh, es un dólar de incremento promedio anual. Eso significa, según lo que se estima exportar este año, 123 millones de barriles. Eso significa 123 millones de dólares adicionales que tendría, que tendría el país y que le cae eh, de maravilla. Primero, en lo que se refiere a, a liquidez... Y lo otro, para poder cubrir con todo lo que es el presupuesto y dismi disminuir el déficit. Otra de las cuestiones que también hacen los, los, los cálculos, si bien es cierto, hay un incremento de los, de los precios de los combustibles, de los cuales somos deficitarios de un 70%, pero también, como dijo el economista Spurrier, siempre hay un beneficio neto para, para el país, porque si comparamos nosotros cuánto es lo que vamos a recibir con cuánto es lo que sale de importación, hay un beneficio de un 50% pero ese ese volumen no es que se regala sino que se vende a un precio a un precio nacional entonces el beneficio más o menos es de un 80% ciento en lo que se refiere a las exportaciones eh, petroleras comparándole con los precios de importación y en el comportamiento de los consumidores de este momento eh, si bien es cierto subió el precio de los subió el precio del, de la gasolina, supera a, a precios históricos, ¿no es cierto? Estamos en, en 3.70, 3.78 según la estación de servicio. Pero esto ha influido en el, en el volumen de consumo. En el, si hacemos una comparación en el 2012, cuando incrementaron el, el, la calidad de los combustibles, ¿no es cierto? Eh, mejoraron el octanaje del, de la gasolina hectárea. En ese momento, muchos de los consumidores de la super pasaron ya al consumo de la gasolina hecha. La gasolina super representaba en ese momento el 13.8% del mercado de combustibles del sector automotriz y comenzó a disminuir esa participación. Este momento, con los incrementos también de los precios que se vienen dando desde el 2018, cuando se le liberó el precio de la gasolina super, el consumo de la gasolina super representa apenas el 4.2% del total de combustibles automotrices. Y esto genera algunos inconvenientes. Primero, porque el consumidor de la super está pasando al consumo de la hectárea. O sea, está, se está pasando del consumo de un producto no subsidiado a uno subsidiado. Está disminuyendo el consumo de un producto que paga más IVA. Y obviamente se está consumiendo menos un combustible que es más amigable con el ambiente. Ahora bien, economista Spurrier, dos aspectos puntuales. Quisiera primero insistir con el tema del excedente. Si estamos hablando de por lo menos 120, 123 o 15, tal vez un poco más, de eh, eh, ingresos adicionales, ¿cuáles serían las prioridades? Uno dos, El presupuesto para el 2022 en términos de subsidio se menciona, el gobierno ha mencionado esta cifra, de 803 millones de dólares, que dice se trata de una cifra menor del 2021. Es decir, que iríamos en una buena ruta, digamos, en términos de, de, del, del monto del subsidio. Bueno, eh, hay, hay, hay dos, dos puntos en eso. ¿no? Lo primero es qué va a hacer con, el, con ese dinero. Eh, yo pienso que, como dije inicialmente, que la, el gobierno va a buscar no tener que recurrir a los mercados internacionales. Entonces, para la deuda, eh, eh, hay, eh, el gobierno está complementando la, lo que hizo el gobierno de Moreno en cuanto a la deuda, está planteando una reestructuración con la China para no tener que hacer pagos tan fuertes en este año y los próximos. Y entonces, en ese sentido, ese dinero no lo vamos a ver, sencillamente que no, no nos vamos a, a endeudar más. Ahora, eh, si bien vamos a tener mayores ingresos, eh, también vamos a tener, se va a revertir esa tendencia prometida en el presupuesto, Andrés, de no, deudar, de, de no de aumentar los subsidios, porque ahora el subsidio sube, porque el combustible sube. Y el acuerdo con el fondo, el, el Fondo Monetario le, ha discutido con Ecuador diciendo, mire, este, olvidémonos de, de los ingresos petroleros, veamos sencillamente su presupuesto, cuánto usted tiene de subsidio, y yo me voy, el seguimiento que yo le voy a hacer a sus cifras es cuál es el balance que usted tiene sin contar los ingresos petroleros, pero sí contando el subsidio petrolero, entonces desde ese punto de vista el fondo le va a decir al Ecuador, oiga, su situación se está deteriorando porque usted eh, al no subir ya los combustibles está aumentando el nivel de subsidio, lo cual es negativo en el largo plazo. Entonces va a haber esa, esa preocupación de tener que de alguna manera, eh, bueno, no va a subir el... El, el, el precio de los combustibles, pero también por ahí tiene una presión a, a no gastar más, sino más bien es de eh, usar ese dinero para eh, estabilizar las finanzas públicas. En definitiva, yo pienso que a nivel de pensar que podemos haber más obras o, o, o más pagos al IES por el dinero del petróleo, yo pienso que probablemente no va a haber. Ahora, Osvaldo, ¿qué? En términos de precios de los combustibles y sobre todo tal vez con la gasolina super que ya casi bordea los cuatro dólares, ¿cuál es la perspectiva? Esta situación, esta coyuntura de la cual estamos hablando, ¿va a impactar positiva o negativamente con esos valores? Bueno, el cálculo que hacen el, del precio de la gasolina esta lo hacen con el precio promedio del petróleo del mes anterior. Entonces, cuando hubo el ajuste en este mes del 12 de febrero, lo hicieron con un ajuste del promedio del mes anterior. Entonces, y como este mes está el precio mucho mayor a lo del mes anterior, eh, muy probablemente el precio de la gasolina super va a subir y va, y va a pasar de los 4 dólares el próximo 12, 12 de marzo, que será el próximo ajuste. Y eso significa que el volumen de este combustible seguirá disminuyendo. Ahora... Si nosotros comparamos, en este momento estamos con un precio de 2.55 en la gasolina extra, una gasolina de 85 octanos. Si comparamos con la similar de Colombia, la, la, Colombia está desde el 14 de febrero en 2 dólares con 30. Sí, está con 25 centavos más barato que nuestra gasolina. En octanaje están igual, pero la gasolina eh, colombiana tiene mucho, mucho menos cantidad de azufre, es menos contaminante. Entonces, acá, si nos están dando eh, un combustible caro a precios que se están ajustando a precios internacionales, lo mínimo que el gobierno podría hacer en compensación es dar un combustible de, de alta calidad también. ¿Qué, qué impacto tendría el mejorar los combustibles economistas, Spurrier? Porque este es, es, un pedido, es, es un pedido constante que se le hace a los gobiernos de turno que mejoren la calidad de ...de la gasolina económicamente, ¿qué implicaría eso, economista? Bueno, el, el problema, Carmen, no es el, el gastar un poco más de plata... ...para importar eh, eh, mejores, incluso mejores eh, combustibles. El problema es lo que producen nuestras refinerías. Eh, esa la refinería, la famosa eh, repotenciación o reestructuración, que es la rehabilitación que se hizo en la refinería Esmeralda... ...que costó más de mil millones de dólares no sirvió absolutamente para nada. Entonces, la, la solución de muy corto plazo eh, sería dejar, dejar de, de refinar e importar los combustibles y exportar petróleo. Eh, yo, no, yo no he echado los números, no tengo incluso todos los elementos de juicios para echar números y hablar con propiedad, pero si consideramos que la refinería vota altísimo fuel... Ese fuel para exportarlo también hay que mezclarlo con, con combustibles de alta calidad para tener un nivel mínimo de exportar el fuel que por el azúcar, por el azufre del que habla Osvaldo, tampoco lo podemos utilizar ahora trans, el transporte naviero, ese frío de oil, que es lo que más producimos, y por lo tanto este, solamente es venderlo para termoeléctricas en Centroamérica o en países donde no tienen requisitos ambientales muy altos. Eh, eh, el asunto es que a lo mejor salimos ganando, si exportamos más crudo e importamos todo el combustible que necesitamos, mientras que se si hace el concurso, para escoger a la empresa que esté dispuesta a hacerse cargo de la refinación, invertir adecuadamente y ganar por el negocio de refinar en el país, quitándose esa tarea petrocuador que no ha, podido, eh, no, no ha podido atender, por una parte, por, por lo pésimo que manejó la rehabilitación de, de Esmeraldas, y, y por lo tanto, eh, ya debería salir petrocuador del, del negocio de la refinación y dejarlos privados, y ahí sean si los privados, se les puede exigir ...una calidad internacional. Entonces sería este paso muy muy drástico... ...pero creo necesario dejar de refinar crudo... ...e importar combustibles y exportar crudo. Eh, a, a ver, pero... ...ahora hay la capacidad de, de importar combustible... ...economista Eraso. ¿Se podría traer de mejor calidad? Se puede traer combustible de mejor calidad. Se puede traer combustibles con calidad euro 5... Euro eh, pero en este momento el, lo que sería atractivo para el sector privado sería a, traer la gasolina, la gasolina super, y la gasolina super eh, representa apenas el 4.2% del mercado. O sea, no se completaría un embarque de, de importación de combustibles solo para la gasolina super. Tendría que liberarse también la, la importación para la gasolina extra y la gasolina ecopaís ...para que se pueda traer este, este combustible con, con mejor calidad. Porque en este momento la calidad que tenemos es en, en el país, lo que se refiere a la gasolina extra, la gasolina, la gasolina eh, eco país, esas tienen altos niveles de azufre y no se diga el, el diésel. Nosotros eh, tenemos eh, ya normas, la Euro 5, la Euro 6 eh, en el mundo. Ya que en el país estamos todavía con la Euro 2, con la Euro 3, que se superaron hace más de dos décadas. Y eso es contaminante, eso es daña, daña el, el motor. Y eso también debería, debería tomarse en cuenta cuando está, se está hablando de política energética, política petrolera. Porque la política petrolera no es solo incrementar la producción, incrementar entre comillas, no, incrementar la producción petrolera. En todo caso, economista Spurrier, este es un momento de inflexión importante para el gobierno en términos de eh, aprovechar una coyuntura que no, no estaba prevista. Eh, ¿Cuándo podríamos ver resultados? Es decir, a propósito de que estos, estas metas de las cuales estamos hablando sean verificables. Bueno, eh, hasta ahora eh, yo diría que... Eh... En el sector petrolero, el gobierno se, se ha manejado muy, muy lentamente. O sea, hay, hay reglas muy claras y metas muy precisas que estableció el presidente de la República, pero no ha hecho el seguimiento y no hemos visto resultados. O sea, que ya son nueve meses que está Guillermo Lazo en el poder y en el sector petrolero no ha podido mostrar ningún avance hasta ahora. Entonces, decir, ¿cuándo podemos ver? Eh, ya depende de las decisiones que se toman. En el caso de los combustibles, este, Osvaldo quizás estaba viendo en el sentido de que imposibilidad, y obviamente tiene razón, de que el sector privado importe combustibles aparte de la super, que es un mercado muy pequeño, pero sí lo puede hacer el Petroecuador hasta que haya una empresa que se haga cargo de las operaciones. O sea que o sea, Ecuador, el sector privado opción. no puede importar, el economista, escurrirle. No. Puede, puede importar, pero como es con subsidio, entonces eh, va a estar comprando a un precio alto, vendiendo a un precio bajo y esperando que el gobierno lo reembolse. Y eso es un tremendo riesgo. Entonces, por eso es que no puede. Y por eso es que puede la super, o, y puede otros combustibles, puede importar combustibles que utilizan la, la, la, utiliza las industrias. ¿no? Y sumando lo que decía Osvaldo del problema de la contaminación, ese problema de contaminación nos afecta, también es que nuestras industrias no pueden cumplir con, los, con las metas de limpieza ambiental europea porque están quemando un diésel con alto azufre y no pueden compensarlo. No pueden, eso también nos afecta a toda la economía, lo de la contaminación. Entonces, esperemos que con nueva gerencia de Petroecuador, nueva presidencia de Petroecuador... Este, comienzan a moverse cosas en el sector petrolero, Andrés, digamos, esa expectativa, pero fechas no puedo decir, porque si me hubieras preguntado hace nueve meses, diría, uy, antes del fin de año, él sabría que ciudadanas y cuáles cosas, y no se ha avanzado claro, nada. Claro, claro. Ahora, eh, Osvaldo, en cuanto a las distribuidoras de gasolina, siempre se han eh, quejado, han reclamado a propósito del margen de utilidades, de, de, de, de, de ingresos. Esto también, me pregunto, ¿impacta algo en esa situación? Claro, los incrementos de los precios in, eh, impactan en las estaciones de servicio. Primero, porque las estaciones de servicio, con todos los incrementos que, que existieron hasta octubre del, del año pasado, cuando se congeló la extra y el 10, no se benefician absolutamente en nada, más bien les perjudicaron, porque el margen que tienen de, de, de distribución de combustibles, que es en centavos, debería ser el porcentaje, como en todo negocio. O sea, si sube el precio, el margen de ganancia debería ser en porcentaje, pero no, acá es en centavos. Y lo que sí son impuestos, pagos, todo lo que son sueldos y todo lo demás, eso sí va incrementando. Entonces, esa situación ha hecho de que muchas estaciones de servicio en Manta, en Riobamba, en Quito, en Zumbagua, estén cerrando por problemas por problemas financieros. Yeah. Y esto, y esto es harto complejo también. Eh, economista Spurrier, ¿qué esperaríamos entonces en proyección con el tema eh, petrolero? ¿Le beneficia al país? Obviamente el economista Eraso habla de alrededor de 123 millones de beneficio por el precio más alto, que dicho sea de paso, el petróleo ecuatoriano tiene un castigo. Se lo está vendiendo un poco más de 84 dólares por barril en, en el actual momento. ¿Cuál sería la, la proyección en el tema petrolero? El presidente ya ha anunciado y analizábamos con usted en una ocasión anterior que eventualmente no se, requer, no se recurriría a los, a los préstamos ni emisiones de bonos, en fin. Económicamente, ¿cuál es la proyección del Ecuador desde esta mirada, economista Spurrier? Bueno, eh, eh... Osvaldo bueno, hacía la relación de un dólar por barril por la cantidad de barriles exportados, decía 123 millones, pero a su vez aumentan los combustibles importados. Entonces digamos que el beneficio neto debe estar por el orden de los 60 millones de dólares por, sí. por, por, por barril de exportación. Anualmente, eh, ¿no? A, a, así es, anualmente, por cada dólar. ¿Y eh, cuánto va a ser el promedio del año 2022 es sujeto a especulación? Eh, por una parte, la, la tendencia es a que el precio se mantenga debido a la presión que están ejerciendo en Estados Unidos y el gobierno Biden, a, a que las empresas y las economías se miren hacia la, se vienen hacia energías sustentables, ha hecho que disminuya la inversión de las compañías petroleras americanas y europeas, y el resultado de eso es de que eh, no crece la oferta de petróleo, y cambio sí si crece la demanda y están reduciéndose las reservas petroleras eh, en el mundo. Entonces eso hace una tendencia a que eh, suba el precio. Sin embargo, este, la inflación se está disparando, y la última vez que una inflación mundial eh, como la de ahora Alta como la de ahora Fue hace ya al principio de los años 80 Fue hacía 40 años Y lo resolvieron tomando medidas drásticas Que significaron una recesión Que tiró bajo el precio del petróleo Y a nosotros nos causó una crisis petrolera inmensa La reestructuración de la deuda Que tuvimos por el año 82 Entonces eso es a lo que podría estar sucediendo En el futuro próximo Entonces no, no tenemos una certeza De cuánto va a ser Y por lo tanto no es eh, sano, eh, decir esto este va a durar siempre estos ingresos petroleros, por lo tanto voy a aumentar el gasto. Yo pienso que en efecto lo que vamos, nos va a ayudar esto es a ir reduciendo el endeudamiento tornando el país más atractivo para la inversión y, y nos favorece a futuro de tener un menor peso de la deuda, pero de manera inmediata eh, ahora no, no, no nos va a afectar. Sí podemos pensar que la economía eh, va a estar más sólida, a necesitar menos endeudamiento externo, y por lo tanto podemos tener más confianza en que no vamos a tener algún apretón fiscal, algún problema fiscal que reduzca el movimiento de la economía. O sea, nos da más confiabilidad, pero no nos va a dar mayor crecimiento. Bien. Eh, economista Eraso finalmente, ¿cuál es la posibilidad o la respuesta que han tenido... Eh, del gobierno frente a los pedidos que ustedes han establecido, ¿cuál es la situación del distribuidor al momento economisteras? Estamos eh, en dos mesas técnicas, estamos participando en dos mesas técnicas, la una con el con el SRI en el cual este momento se está eh, descontando el, el IVA de parte de las instituciones del del Estado al consumo de combustibles, o sea, ya le retienen el 100%. Pero por otro lado, ya cuando se está comprando el combustible en terminal, ya le hacen una retención del IVA. Es decir, hay un doble descuento del IVA a las estaciones de servicio cuando todavía ni siquiera vende el producto. Esa es la primera mesa. La otra mesa en la que nos estamos conversando es con el Ministerio de Energía, en el cual le estamos haciendo ver de que ya en el 2019, cuando incrementó el precio, eh, de los combustibles con esa medida de shock. Luego de tantos estudios le reconocían un, un margen de 5 centavos por galón de combustible a las estaciones de servicio. Y en ese momento eh, la gasolina estaba más barata de lo que está a este momento la gasolina. Pero después le quitaron a las estaciones de servicio esos 5 centavos y actualmente está con un margen que realmente no se lo, lo reconoce desde hace 18 años. Y lo mismo lo que es el transporte, o sea, no se reconoce de que hay estaciones de servicio que están cerca de un terminal y que pagan poco transporte y hay otras que pagan cinco o seis veces de transporte y las dos estaciones tienen que vender el mismo producto al mismo precio. Entonces hay algunas dificultades que se les está haciendo ver en, en estas mesas técnicas. Bien. Muchas gracias a nuestros invitados. Veamos qué ocurre finalmente, ¿no? creo que es eh, un tema que tiene varias aristas que deben ser analizadas economista Spurrier muy gentil muchas gracias por haber estado con nosotros economista Eraso muchas gracias muchas.